En principio esta eh, primer Feria Regional eh, de Salud organizada en conjunto con el Municipio de Concepción del Uruguay, este, está diseñada y no fortuitamente en, en la semana que corresponde al Día Mundial de la, de la, de la Salud, el 7 de abril. Nuestras jornadas son el, el 10 y el 11 de abril, que comienzan a las 9 de la mañana acá en el predio de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y bueno, está estructurado de manera tal que este, la comunidad, los estudiantes, pues en realidad está diseñado para la gente, para estudiantes desde los distintos niveles de educación, tanto primaria, secundarios, como terciarios. Eh, pueden recorrerla de manera tal que se encuentre, con una primera mirada respecto de lo que hacen las distintas organizaciones no gubernamentales, este, las cuales están convocadas y que van a presentar lo que realizan, la gente puede entenderse de qué se trata la salud, no solamente esto de esto de encontrarse con una solución para una enfermedad. ¿sí? Después también el, el municipio mostrará las actividades a las cuales están embarcados respecto de las problemáticas puntuales que se presentan en el día a día, nosotros desde la facultad vamos a abrir el sector de gabinetes en los cuales este, las personas podrán ver cómo se trabaja aquí dentro eh, desde las prácticas y un sector que es el sector de aulas en los cuales se van a realizar distintas conferencias, congresos y debates este, eso va a ser especialmente el día sábado durante toda la mañana y un sector de, le llamamos cultural en los cuales habrá muestras de, de teatro muestras de música Hablamos de una Facultad de Ciencias de la Salud, de puertas abiertas a la comunidad, que forme recursos profesionales que den respuesta a los problemas reales de salud de la población y que en ese sentido las currículas respondan a estos problemas reales de la población. Eh, en fin, digamos que es una, eh, una mirada integradora digamos, de todo lo que tiene que ver con salud.